Difícil será olvidarte Y solo de imaginar que no estás aquí Que ya no estás aquí. aquí Los días no son felices El color se volvió gris, gris. Ya no estás aquí No estás aquí Decirte que no te extraño en mentirte todos los días Yo quería que tú curaras todas mis heridas Pero tú dejaste una gran cicatriz Quiero que estés aquí, pero a la vez que seas feliz Y si es sin mí, entonces está bien así Aunque me dejaste en un desliz Vuelvo a yo loco, loco, y poco a poco me desenfoco Extraño que me diga mi loco, loco. Entrarlo a tu nombre y entraré en realidad Si quería tenerte pa' siempre y no tenerte Es una enfermedad que yo te extraño cada día Y no tenerte es mi delirio Tú eras más que cura, eras mi alivio un amor de niño no se puede borrar fácil Todo lo que compartimos Y si tú pudiste dime la táctica para dividirnos y que seas feliz me ¿Cómo me lo eres ahora sin mi? mí? Dímelo para ser así No seas así Ya no quiero ser ese color gris Dímelo, please Dímelo, please Dímelo, please lo, Difícil ser olvidarte y solo de imaginar que no estás aquí, y que no estás aquí. Los días no son felices, el color se volvió a gris, gris, y ya no estás aquí. Aquí. Ya no me gustan la camisa de colores, solo quiero tus olores, ya no quiero más sabores Si tu boca es miel y lo prueban otros amores, entonces dime para ser feliz, que se puede hacer así Si esto no está, ya no puedo borrar esta maldita cicatriz Solo de imaginar que no estás aquí Solo imaginar Y que no estás aquí que no estás aquí Los días sí. no son felices ya no son felices El color se volvió gris. Gris. gris Ya no estás aquí Ya no estás aquí no estás aquí No, lo no, estás no. no estás hey, aquí